En la tarde de hoy se le conoció la medida de coerción a Jesús Manuel, este es el interno que se atrincheró en la fortaleza Duarte y que le quitó la vida a un ciudadano que también guardaba prisión. Este, en este día la de Dios que debía, perdón, entendió que debía imponerse la de prisión preventiva por espacio de tres meses porque no había presupuesto y porque había vinculación con el hecho que se le atribuye. Fue enviado Está de ¿Admite este joven los hechos? No, él se negó a pronunciar ninguna palabra. Avance, mesido, avance. ¿No te arrepientes de cometer eso mismo? Con no lo mismo. No que se abusó ¿Era un no abusador de él? Claro. ¿Te daba muchos golpes Me dio un planazo en la cabeza y me amenazó bueno, de muerte. Eso no me va a devolver a mi papá. Ay, qué dolor, me dejó. Que me mató mi papá inocente. Me lo mató inocente. Aunque mi papá le dio la prueba, destino. Me odio asesino porque me mataste a mi papá. Ay, qué dolor, me dejo el Para NTN. Iliana Durán